¿Qué canción vas a poner? A ver una, no sé, cualquiera. <risa> se quedaron con mi Escándalo. ¿Cómo le va? Buen día. Ahí está. ¿Qué tal, Juan? Buen día. Qué gusto. Hay una buena canción, Que se mueran los feos. ¿Que se mueran los feos? ¿No la escuchó nunca usted? La verdad que no. Que se mueran los feos, toditos, toditos los feos, que se mueran. Pam, pam, pam. El problema es que de repente se van a sentir aludidos muchos. Sí, obviamente. Es una gran canción. ¿Cómo le va, Buen día? Bien, ¿cómo estás tú? Bien, bien. Todo bien. en orden. Eh, la, bueno, onda, pa, eh, la, onda, la onda expansiva de la bomba que tiraste anoche sigue todavía. Muy bien. ¿Ah? Lo que pasa es que vamos a tener un equipo profesional, de la división profesional, disculpe la redundancia, sí. en el estadio bicentenario del trópico. ¿Por qué? Porque Palmaflor Vinto tiene nuevos propietarios. Eso se ha hecho una especie de un negocio. Por ejemplo, los de Palmaflor han comprado eh, Universitario de, de, de Vinto. Ajá. Ellos han comprado ese equipo. ¿Cuándo? Esto ha sido a, ayer. Ah, sí, recién. En las últimas horas. Esto es de, desde el jueves que se estaba haciendo. Ya. Entonces ellos, ellos han comprado vinto. La U de vinto. La U de vinto. Que se va a salvar. ¿Me entiendes? Entonces ¿Ya? lo compran. Y Palmaflor lo compran para que sea local en el estadio Bicentenario. O sea, un anhelo de hace mucho tiempo que tiene la gente del Trópico, de tener un equipo de primera división, teniendo la infraestructura maravillosa. Ahí está el centro de alto rendimiento, uno de los más importantes de Sudamérica, mirá lo que te digo, ¿no? Eh, un escenario deportivo quizás el, el, más, el, el mejor que tiene el país ¿eh? en cuanto a la, a, a la cantidad de, de servicios que te presta, ¿no? Ya. Es un estadio maravilloso. ¿Cambia de nombre Palmaflor? Por ahora se va a llamar Palmaflor del Trópico a partir del próximo año. Palmaflor del trópico. Del trópico. Uh -huh. ¿Y sus partidos de local los juega? Juega de local. Es más, va a tener Copa Sudamericana, porque hasta ahora está clasificado en Sudamericana. O sea, vamos a tener Copa Sudamericana en el trópico el próximo año. Ahí está, mira. Y es, y es un público es un público cautivo que, que tú le vendes fútbol y, y tenés mínimo 15.000 Es más o menos parecido al fenómeno de Orwell Ready en el alto. Y esta gente que se hace cargo de Palmaflor y también de la U de Vinto, tú dices, sí. ¿no es cierto? Los de Palmaflor son los que hacen cargo de Vinto. Ah, bien, entiendo. Eran tres o cuatro, son cinco o seis personas que compraban y ellos iban turnando en la presidencia del club. Correcto. O sea, es, hacían elecciones entre ellos mismos. Ya. Ya, entonces cada tres meses entraba uno, cada seis meses entraba el otro. Ya. Y bueno, ahora han... Visto la posibilidad de que, bueno, Palmaflor se vaya directo allá. El grupo empresarial, me imagino, sí. las personas que se hacen cargo ahora de Palmaflor, sí. el trópico, eh, vienen con plata para armar un equipo, para pelear el campeonato. Por supuesto. Que ya lo estuvieron haciendo en Palmaflor, pero sí. van a ir ahora a jugar. Ahora sí. En serio. Porque además, eh, ¿qué, ¿qué tenía Palmaflor? Nunca tuvo respaldo de público. Claro, claro. Entonces allí tú tienes una hinchada cautiva de por lo menos 7.000 personas que van al estadio. Un tema de identidad ya sería, ¿no? Mi equipo, digamos. Claro. ¿no? Ese es mi equipo. Como ese, no lo vais en el alto? Claro. Ese va a jugar con Strong, ese va a jugar con Wisterman, claro, va a claro. jugar con todos allí. Y va a tener Sudamericana. Imagínate que logre pasar a la próxima, la próxima ronda con tres equipos que vienen del exterior. Olvídate. Pero va a ser bueno poder mostrarle al mundo, a Sudamérica, lo que se ha hecho allí, ¿no? De acuerdo. Porque es fabuloso. De acuerdo. Entonces, la televisión va a permitir, bueno, ¿qué es este equipo? ¿Dónde juega? A ver, vamos mostrando, ¿no? Interesante. Eso. La idea es que el equipo se prepare también en, la, en, en el mismo lugar o, no, no. o, o viajaría Quiero, para jugar. No, no, no. Viven todos allí. O sea, es el equipo de el trópico, del sí. trópico. No es que vamos a ir a vivir a Cochabamba, y no, no, no, no. Van a vivir allí. Ahí van a entrenar, ahí, ahí van, van a, a vivir. entrenar, ahí van a vivir. Eh, se están haciendo los temas de las inferiores. ¿Te recuerdas que yo te comenté cuando hubo la Copa Evo que la gente de River eh, tenía poner, pensado la escuela de River Plate? Bueno, si es otro lo acuerdo, proyectos. Me acuerdo. Entonces, esto recuerdo. parte, es un, es un tema eh, que se va a hacer. Mira, decime que no es lindo. No, ¿eh? belleza. No, belleza? olvídate, ¿sabes? olvídate. Sí. Si no dices qué estadio es, ¿Qué? Alguien La gente cree que es suponer... un estadio de champion Claro, de la Copa. Yo creo que lo veas de noche, ¿eh? con las luces encendidas. Y... Yo, yo no soy... Ni, ni estoy avivando giles, pero parece un estadio de Champions de Holanda esos estadios tranquilo, que hay así. Tranquilo, tranquilo, o de Qatar. No, no, Buenísimo. ahí sí nos ganan. No, ahí sí nos ganan. No, no, no, tienen no, no, lo suyo. El Buenísimo. tema es que hay que ponerle vidrio arriba para ponerle aire acondicionado. Ese es el tema. Aquí ah, no es que... necesario, aquí con ah. el vientito es suficiente. ¿Cuál Entonces, viento? esto. Es... ¿Cuál viento? <risas> Preguntarle para... a los cuates que vamos a transmitir nosotros. Sí, no, no hay mucho viento. No, no, no hay es viento. Complicado. Es bastante húmedo, además. ¿no? Sí, sí. Pero lindo. Yo lindo. estoy pensando en chorearme el aire que hay al otro lado para traerlo a, a, la, a la cabina de transmisión. Está bien. ¿Eh? Está muy Porque bien. Porque hay Mirá, las salas lindo. de prensa, está todo. Mira, es hermoso. ¿Cuánta gente metes acá? Ahí metes 20, 21. Lindo. Hermoso. Eh, no tiene eh, pista atlética, por eso que permite el contacto con el público. Está una belleza. Lindo. El pasto es fantástico. bueno. Qué bueno. Sería. Cosa que, que no crezca el pasto allí, Claro, ¿no? olvídate. Hasta en los techos, que es el pasto, el pasto allá, ¿no? Así es, así es, así es, totalmente. Entonces, esto es desde el próximo campeonato. Del próximo campeonato. Palma Flor del Trópico se llama el y equipo. Y cambian de, cole, de color las no sé, camisetas. De anoche o... estaban cargando, viste cómo es la gente. ¿Qué dicen? Eh, Pastén dice que va a asesor del club Ajá. y lo primero que vamos a poner es cambiar la camiseta. Va a ser ah. la escuadra azurra. ¿Azurra? Azurra. Mirá. ¿Mm? Bueno, a ver, vamos a ver qué. No, qué no, se no, decide. no, no van a cambiar. Pero mira, es, es realmente eh, impresionante Oye, que el es, escenario. Estoy, ¿no? eh, mientras tú vas contando todas estas cosas, yo me pongo a pensar y digo, qué increíble, ¿no? En el fútbol cochabambino, uno que nace, que surge con tanto impulso, con tanta fuerza, y otro que está ahí casi al borde del naufragio. Tú sabes que se lo ha querido ayudar. Estamos hablando de Wielsterman, sí, ¿no? Sí, señor. Entonces, la gente que, que lo quiso ayudar, que eran cinco o seis personas, entre ellos también Tamario Guamán, entonces, había que ponerle cuánto, la deuda es 8.400.000, porque sigue subiendo todos los días. Entonces, el tipo se resiste a irse. Dice que hay que pagarle 800.000 cuando no ha puesto un mango. Se dice que puso alrededor de 100.000, que es préstamos también. Entonces, ok, quédate con los 150, te damos 200 más para que te vayas. El tipo no se quiere ir. Entonces, ¿qué es la gente con mejor visión? Hombre, ¿pero por qué le estamos pidiendo a este? Vamos a ir a meterle 5 millones al club, que además no es de ellos, porque es de la comunidad. Y corriendo riesgos, que no se recupere y que por último mañana pasado en una conferencia de prensa o que los burcas vayan y te saquen la patada. Porque esos son los que manejan el tema. Entonces, cuando aquí se puede comprar un equipo que va a ser tuyo, que va a representar a tu región y que tú lo vas a poder manejar de la mejor manera. ¿Lo, lo vas a construir, digamos? Pero ¿no? claro. ¿Has invertido cuánto? Menos de la, de la cuarta parte de lo que vas a poner en Wisterman. De acuerdo, se no, especula no. que son cerca de 2 millones pero ya como tienen Copa Sudamericana ahí tenés 400 mil menos ya, tenés derechos de televisión que son 700, ahí tenés un que recibirías de inicio el próximo año o sea, hay diferencias, ¿no? Y, y vamos a ver cómo lo manejan, ¿no? si lo manejan bien, yo creo que va a ser un, yo un... creo que de entrada vas a tener público más que lo que tenían en Cochabamba en Cochabamba eran pocos, ¿no? nadie, claro no había absolutamente nadie a verlo claro. En Vinto, se recuerda que se, se, se abrió el estadio, pero claro. jugaba a Bolívar, iban los hinchas de Bolívar al estadio, es. pero hincha de Palmaflor, Palmaflor, o sea, claro. sí, es verdad. ni siquiera un, un nombre atractivo. Bueno, ¿qué, qué noticia, che, qué bomba, no, ¿Qué lo, no lo vi en los periódicos, nada no, no no, salió. ya saldrá, no. aquí un par de días. Yo por lo menos le di tema, hoy día se van a preocupar. Está bien, está bueno. ¿Qué más? Bueno, Zavala, 19 años, juega en el Santos, es central. Fíjate lo que dice cuando le preguntan sobre el tema de las divisiones inferiores en Bolivia y qué nos falta. Eh, yo creo que a los bolivianos nos cuesta un poco salir del país. Primero porque en nuestro caso salimos muy, con muy corta edad y creo que la falta de la competitividad en, en Bolivia, por lo menos en el, los niveles inferiores, creo que... es se te juega un poco en contra, porque aquí, bueno, nosotros llegamos eh, con 14, y 17, 16 años. Entonces creo que eso fue muy importante para nosotros, porque en Bolivia no íbamos a tener la, la competitividad que tenemos aquí y, y, y eso te van acostumbrando. Entonces el ritmo, la intensidad, la estructura que se maneja aquí en, en Brasil es, es muy diferente y así como es tan diferente te exige mucho, entonces creo que eso es uno de los factores que... ...que nos falta en Bolivia, ¿no? Eso es algo que lo... O sea, yo hace cuántos años que estoy inmerso en este tema... ...del año 1977... Imagina. ...cuando se inicia la Liga del Fútbol Profesional Boliviano... ...entonces yo, yo he comenzado a hacer algunas preguntas... ...bueno, donde yo vengo la cosa es mejor organizada... ...y está de otra manera... ...y en todos los países de Sudamérica se hace de otra manera... ...aquí es distinto... Por ejemplo, partimos con un tema. La Asociación Nacional de Fútbol, y está la Federación Boliviana de Fútbol, los dos tienen la misma cantidad de votos. Teniendo a este bloque más dos votos de aquí, tú eres presidente de la federación. O sea, estos se transforman en los tipos más indispensables e importantes, porque además tienen el voto, eh, es decir, dicen por este vamos a votar, y es voto. ¿Cómo le llaman eso? Consigna. Es, todos, votan todos, por él, votan. todos votan todos votan, nadie se puede dar la vuelta. En cambio aquí no, hay un equipo que no está de acuerdo, el otro que no está de acuerdo, es más difícil lograr eh, unanimidad en un criterio. Entonces generalmente la, fe, la federación depende de la Asociación Nacional de Fútbol. Entonces resulta que la Asociación Nacional de Fútbol maneja el arbitraje en este país. Ellos son los que definen los temas de los arbitrajes. ¿Por qué? Porque por medio de las asociaciones ellos generan campeonatos gran parte del año, y allí los árbitros comienzan a cultivarse en las divisiones inferiores, en la primera de ascenso y lo demás. Es decir, tienen un trabajo fijo, ¿No está así? ¿No cosa que no hay con el fútbol profesional. Entonces, ellos manejan el tema de insignia, de árbitro, manejan todo el árbitro. Y lo que siempre le pregunté, ¿cómo es posible que una entidad que pone fútbol amateur maneje el fútbol profesional en una, caso, en una cosa tan delicada como es el referato? Uh -huh. Hasta el día de hoy lo siguen haciendo. ¿Por qué? Ahorita vamos a eso. Ellos manejan los campeonatos de divisiones inferiores en este país. Hacen un campeonato sub-15, un sub-17, que dura ocho días una vez al año. Y a veces lo postergan por falta de plata. ¿Ocho días? Claro. Se juntan las nueve asociaciones y juegan un torneo juvenil. Es decir, no hay la competencia que debería haber durante todo el año. ¿Por qué? Porque ellos se oponen a que... La Federación tome partido organizando las divisiones juveniles de los equipos profesionales, porque dice que ellos son los formadores. O sea, pamprina. Estos no dejan, son como el perro rotelano. No comen ni dejan comer. Pero la Federación Boliviana de Fútbol debería hacer como hace la Argentina. Usted vive allá, sabe. La novena, la, la, la, la. la. Esa, esas divisiones de los equipos juegan entre sí. Entonces generan una cantidad de partidos por semana de equipos profesionales. Entonces la federación, digamos, de fútbol o la asociación de fútbol como Argentina tiene una cantidad de árbitros que les tiene trabajo porque dirigen todas sus divisiones inferiores. Cosa que no ocurre aquí. Entonces aquí no hay competencia. Lo que dice el chico es la verdad. Pero dice, eso es algo de mucho tiempo. Yo siempre eh, eh, me he preguntado ¿Por qué estos ociosos están allí y no hacen nada? Mirá, la Copa de Simón Bolívar, ellos la manejan. Es una copa pero plagada de escándalo, de suspicacias y de tantas estupideces, ¿no? ¿Viste los dos goles que regala el arquero ese? Sí, ¿Eh? sí. Dice que le habían dado unos pirulos y después le echan la culpa al otro. O sea, eso es siempre el escándalo. Entonces, en la medida en que la Federación Boliviana de Fútbol. No tome cartas en el asunto y no organice la división profesional. La división profesional además tiene un presidente que es un, un integrante de Guavirá. Él es el presidente de la división profesional. ¿Tú lo conoces? No figura no, nunca. No, la verdad que no. Ni siquiera aparece. Eh, lo mismo que había antes con Blanco, ¿se acuerda que se sí, murió? Sí. Lo mismo, Ocio sangos, Dios lo tenga en sus santos reinos y lo guarde allí. Pero de verdad, no hacían absolutamente nada. Entonces pasa a ser el, el tema presidencialista. Presidencia, presidencia, sí, Así se maneja la federación. Entonces, mientras tanto no haya una modificación de las conductas para organizar el campeonato, vamos a seguir igual. Por ejemplo, lo, lo tiene la Pablo Escobar, de director técnico de. de... Juveniles. Sí, o sí. sea, ¿qué sacas con tener 5 o 10 jugadores, o 15 o 20, sin dónde compiten? El chico tiene razón. Totalmente. Entonces, por eso se han ido todos. Además, le sumás eh, la falta de creatividad que tienen los dirigentes. ¿Cómo es posible que permitan que jueguen extranjeros naturalizados bolivianos en una cantidad, pero despreciable para el fútbol? Tú ves, nueve futbolistas entre extranjeros y naturalizados juegan en una institución. Claro. Dos bolivianos. Sí, Así bueno. como vamos, hermano. La legión francesa va a ser un piojo tuerto al lado de los equipos nuestros. Entonces, ese es el mal que tenemos del fútbol. Espero... Que el próximo año esto se vaya modificando, ¿no? De acuerdo. Es lo que, lo que piensa el presidente de la federación. Palmaflor va a trabajar menores también, también me imagino, Por eso que le digo, hay un proyecto de una escuela de River sí, que se va sí. a hacer allí. Claro, eso comienza ahora y terminará dando frutos, ¿qué? ¿Cinco, siete, ocho Cinco, años? Cinco, siete años. Porque ese es el tema también. Ese es el tema. Hay que paciencia. Hay que invertir. Hay que invertir. Porque, te acuerdas de sí. lo que decía la gente de River, cuánto invertían ellos en divisiones. Sí, una locura de plata. Pero, no, no hay, no hay forma. Pero un bellaco eso que vendés. Claro, ...olvídate, pues recuperas tranquilo... Uh -huh. ...no, está claro, está claro... ...entonces, por ahí está... ...y a propósito de divisiones inferiores... ...mira que esto es bueno... Eh, ...la gira de Olway, ya está confirmada... ...por estos países va a ir la sub-17 de Olway... ...30 días va a durar la gira... ...vamos a tener informes todos los días... ...porque va a ir Lineker... qué bien... ...va a ir Lineker, así que... Eh, ...se van a transmitir los partidos... ...vamos a, a tener la información... ...de lo que pasa todos los días... Se va, ...se va a jugar en España... ...en Portugal, que está al lado allí... ...tú sabes que hay una ciudad en Portugal, Peñafiel, ¿no? Ah, no, no sabía... ...había es... un equipo de primera división que era Peñafiel... ...Peñafiel, sí, ¿Sí eh? eso me acuerdo, sí. Sí. sí... ...y hay una ciudad también... ...mira, sí, ¿será que la ciudad? por ahí vienen tus... ...no, no, mi abuelo es el dueño del pueblo, listo, vale. <risa> También ...también Peñafiel hay una bebida en México también... ...ah, no, no conozco. ...Peñafiel Gacedosa. ...mira, hombre... ...mira... ...el único muerto de hambre soy yo... <risa> ...bueno, eh, eh, también se va a jugar en Italia... ...sí... ...Croacia... ...cierto... A ver si me lo abren en el mapa, por Turquía, favor. Turquía, Turquía, también. Chipre, Chipre, estoy viendo Asia, acá, Chipre, sí, Chipre la y isla. Suecia. Imagínate Suecia. Y Suecia Ahí yo creo sí. que son varios los que se van a quedar allí en Suecia. ¿No ha sido todo alguna vez? No, la verdad oh, que no. Por anda. eso estoy aquí probablemente. Fútbol no Club Peñafiel. España, Turquía, Portugal, Italia, Suecia. Abrilo, por favor, el plano... Croacia, todos estos partidos ya han sido, con Chipre, confirmados, ahí va a estar Orwell Ready, eh, con la categoría sub-17, o sea, el Bidu eh, Galindo, el otro chico, los dos laterales que han jugado, van a ir con el equipo. ¿no? ¿Cuándo es esto? El 12 de noviembre se van. Se van el 12 de noviembre. 12 de noviembre. ¿Y cuánto dura la gira? 30 días. Me recuerda la gira de los, de los años 60, del Orwell, ¿no? Que, Pero... fue, que fue otro momento. Pero fue, era, era otra historia, ¿no? Era otra historia, otro momento. Eran parte del Oluwes y habían refuerzos, ¿no? Llevaron sí, algunos. Dimeglio, fue. ¿Te acuerdas cómo sí. se llamaba el Central? Era uno bajito que terminó con una churrasquería. No me acuerdo cómo se llamaba. Eh, otro de los grandes jugadores que tuvo Oluwes. El Dimeglio, pues... No, no, no el conocí. Tano era uno. Tano, pero el otro Tano, era muy un cuate de él. Tenía también su churrasquería, sí, el Tano. No en San Pedro. No, yo ya, ya no lo conocía, el Tano con churrasquería yo. Sí, el de San Pedro tenía el su de churrasquería. El de San Pedro, ese era el Central. No, la verdad es que no. Un no. choco parecido a vos, más o menos, sí. No me acuerdo cuál sería. Era el central que tenía. Los dos eran muy amigos. Los dos te atendían en la churrasquería. Ya. No. Esos sí fueron a la gira. Voy a, voy a hacerme un Esos son los, los que fueron a la aquí, gira. Aquí me están pasando, ah, mira. Las... Mucio. El, el, el hijo de él era compañero de curso de, de, de Fabiola. Mira. Por eso que. ¿Qué sé yo? El Lo pelusa ubicado. le decían al hombre. Sí. Es un, es Mucio. Un cacera. Mira. Yo lo vi jugar, eh, no lo vi jugar, digamos, en serio, lo vi jugar un partido así. Igual Altano también lo vi jugar un rato, digamos, pero no partido en serio. La gente comenta mucho y habla de las cualidades que tenían. Estos dos argentinos que vivieron, hicieron su vida acá, su familia, y hoy, y bueno, fallecieron y están enterrados aquí, ¿no? Cierto, cierto, se quedaron aquí. Esta es la mentalidad, digamos, del, del que viene eh, a quedarse. Seguro. ¿no? Te pasé el, el escudo, ¿no? Te pasé ahí los datos. Mira nuestro, con todo, nuestro, todo. nuestro productor. ¿Ya? Nuestro productor no, solo quiero salir de una duda. Diga usted. Para despejar si hubiese aquí algún tipo de acomodo o arreglo. Eh, en, cuando jueguen en Portugal, ¿van a jugar contra el futebol clube Peñafiel? No, ¿no? El no sé. Mi, mi, mi, eso sería eh, ya. no me avisa ah, todavía. Mira, mira, mira, ahí está. Ahí está, fíjate, Juan. Ahí tienes, mira. Ese, Miramos. vos. El futebol clube Peñafiel. Peñafiel. Tú en primera división, descendió hace dos años. Mira, ¿por qué esto? Porque es Juan Pastén Peñafiel, claro, ¿no? por, por es ahí eso. viene la cosa, la ligazón. ¿Sí? Mira. Yo un día le iba a mandar una carta pidiéndole un juego de camiseta. ¿Y? No, después dije, ¿para qué? A ver si es muerto de hambre ese de esto. <risa> ahí está la ciudad también, ¿no? Claro, es debe ser ciudad, por la Peña ciudad, Fiel. obviamente. Sí, debe ser el Peña club Fiel. de la ciudad, que es lo que generalmente sucede. Mira, interesante. Ahora juega en la segunda. Sí, la segunda. En la segunda. Mira, Interesante. Bueno, no, ahí no. está. ¿Y hay algún equipo del Atlético? Claro, el Atlético González, ¿no? ¿Tenía algo que ver con usted? Eh, Atlético González, ¿no? ¿Qué? ¿Existió alguna vez ese equipo? Sí, ¿hay equipo del Atlético González? No, no existe más. ¿O creo, González creo, era el dueño del, del Libroamericana. Creo que, creo, que creo que se volvió La Paz Fútbol Club al final. Pero ¿no? era el Atlético González. Sí, pues, pero lo Porque volvió. por Mauricio González, que era el dueño, le claro. pusieron el Atlético González. Claro, seguro. Y después se volvió. ¿Y qué fue de la vida de ese señor? Se dedicó a ser intermediario en temas de petróleo, se fue a ir al Perú. hasta en ese negocio? Sí. Porque eh... fue presidente Chaco Petrolero? Sí, era un porque hombre... era presidente de Yacimiento. ¿Fue acordate. presidente de la Asociación de Fútbol de la Paz? Sí, de también Fíjense. fue presidente de... ¿De ¿Fue? no fue? No, no, no, no. No fue presidente de Diestronga. Eh, era... ¿Ah? Fue de no lo entiendo. ¿Qué pasó? Fue de Tigres. ¿Fue presidente del Tigre? Pues, el Tigre, sí. Mauricio González. No, sé, no estoy seguro. Imagínate. Sí, el de Strong's, es increíble. Uno de los presidentes, ¿te acordás el que era dueño de, de la empresa de cable? Sí. Que fue presidente de la federación. Sí. Ya. Sí. Él fue Savedra presidente Vance. de Allway. Saavedra Y fue presidente del Tigre. Sí, Saavedra sí. Es uno de los pocos casos Mira, que dice, se da. Alianza Fútbol Club se llamaba primero. Ya. Dice que González vive en Perú y en Estados sí. Unidos, ¿no? Va ahí sí, haciendo sí, negocios. Sí. Lo que no nos dice nuestro productor, nuestro querido ¿Ya? J. Es si eh, eh, Mauricio González fue presidente del Tigre. Ahí tengo sí. dudas. No estoy seguro. Yo, yo no, no, no, no me acuerdo. Pasa que él. Sí, a, sí, fue, él era... fue, me dice eh, ¿Sí? una tigrada. Fue presidente, confirmado. Claro, porque él era Mauricio González Sfeir, ¿no? Sí, Efei bueno, fue el, presidente. Bueno, presidente eso no y duda. fue campeón. Claro, exactamente. Y no le pagaba ni sueldo. No les pagaba ni sueldo. Sí. sí andaba en una Brasilia, pero ya te digo, más rasca, que la palabra rasca. Ahí andaba el presidente. No. ¿Eh? Y pero, lo sacó campeón. Sí, un personaje era el un señor. Personaje. Creo que se fue a vivir a Estados Unidos. También ¿sabes? se fue a vivir a Estados Unidos. Tal cual. Y yo te hablo de Mauricio, porque ahí está Mauricio. Eh, Mauricio en su casa tenía una cancha de tenis. Ah, ¿verdad? De Césped. Mira. Nunca fuiste a jugar No, no, ni idea. No, Vos no. jugás golf, claro No, por supuesto, obviamente <ríe> Yo no ando en Brasilia <ríe> No, no, Mauricio González no andaba en Brasilia No, no, estoy no, premiando El otro, el una... el que andaba no, está en Brasilia bien, está bien. Eh... ¿Quién no andaba en Brasilia, Juan? ¿Cuál es el problema? ¿Ah? ¿Quién no anduvo en Brasilia? Yo, yo, todos hemos andado en Brasilia Eso pues, ya está Yo okay. no me he comprado así nunca una ¿Nunca? Nunca bueno. Porque, bueno, algún día voy a aprender a manejar Está bien, está bueno ¿Qué más, Juan? ¿Qué te, qué no, nada, ya nomás me voy. Eh, el viernes se va a solucionar el problema en Santa Cruz. Eso Es lo que me han dicho. ¿Mañana? Mañana, con la reunión, eh, a pesar de que no van a venir los que sabemos. y eh, El sábado había reunión de la Federación Boliviana de Fútbol. Sábado, eh, visual. Ya. Eh, por ya, esta vaina. ¿Había Zoom, Zoom, Zoom o este tipo. Y habría domingo, lunes y martes, ya se jugaría el fútbol. Bueno. El partido, el partido con Colombia, la gente no sabe absolutamente nada de la federación. Con Perú. Con Perú sí está confirmado. Eso está confirmado. Está confirmado. ¿Que había una posibilidad de jugar con Colombia? Había una posibilidad. ¿Y cuándo sería esa posibilidad? Eh, tres días antes. Claro. Porque igual Colombia no está en el Mundial. Así es. Tres días antes. Atlético González se llamaba, ¿viste? ¿Qué se llamaba Atlético González? Atlético González, se llamaba el equipo de Mauricio González. Cierto, ahí está. Atlético González, ese podría ser tu, tu escudo familiar. ¿Qué tal? Y ese color que tanto te gusta, amarillo con negro. Cierto. ¿No? Verdad. Del poderoso verde del Bremen. Atlético González. Mira, qué genio, ¿no? El que hizo el nombre y todo. Es su nombre. Es como que yo le pongo... Escudo deportivo pastel, no pega. ¿No en cambio, el peña fiel, como que... Eh. La vieja tenía un apellido que era un poco más, más aristocrático. Claro, ¿Eh? o más tenía más glamour. ¿Y le ponías D, final? Claro, olvidate, ah, ¿no? pues, glamour, el Lord, pues El Lord, el Lord, ¿no? Eso es glamoroso. Pues. ¿De dónde? Olvidate. Hombre, lo único que me faltaba es que la reina me ponga el, el sablazo en el, en el hombro y me nombre el Sir. Pues Lord. El Lord. ¿Qué tal es? Esto? Cualquier cosa me sirve. Hasta príncipe me engancho. <risa> bueno. Usted es príncipe, ¿no? No, ojalá. Ojalá. En su casa no le dicen príncipe. No, no, no, no. En pena? mi casa me dice ven, anda, lleva, trae. Ay, que debe ser complicado. <risa> bueno, eh, nos vemos. Dale. No hay fútbol, así que mañana no nos vemos, ¿no? De repente sí. Bueno. Porque por el tema del conflicto por allí capaz que no vaya. Claro. Bueno. Voy a preguntar porque sabes que aburre hermano andar en moto. Digas ¿no? con las amígdalas, ya te digo. Las amígdalas y las otras, claro. Por eso que te digo, claro. de la mejor manera, ¿no? No, está claro, está claro. Entonces, eh, a, a ver, la idea es que nos quedemos aquí. Estoy viendo claro. la música, ver ¿eh? Ahí está, esa es buena. Esa es, esa es. Mucha canción, ¿no? Con, esa, con una canción espectacular, Que se mueran los feos. Sin palabras. Esa es creatividad. Uf, ¿Eh? llame, no, Dice que usted era pero... telonero del gordo este. Sí, ¿Eh? no, todo ¿sabes todo. cómo? Juan, hasta aquí venía todo bien, Juan. Hasta aquí venía todo bien. Pero míralo, miralo el cantante. Aparte, el jovato es feo, mirá.